¡Mierda! Malas noticias. Langstrom ha muerto. ¿Dónde puedo encontrar su despacho? Recuerdo haber leído que el despacho de Langstrom está en el Moulton Hall, tercera planta. Gracias. Las puertas del balcón están abiertas. Entraré por ahí. Vamos allá.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 ¿La alarma ante ¿Me han visto? ¡Los dementes! ¿Qué hacen aquí? Con Batman desaparecido. Las bandas se han vuelto más agresivas. No Era solo cuestión de tiempo que aparecieran los dementes. Habrá que darles una lección. Un Yo... Tengo que evitar que los dementes le de peguen fuego a este sitio. La temperatura media en la que algo arde es. ¿Te destruiré? Será mejor que no me vea. Están llegando ya los humos, colega. Muy buenas. Machaca, machaca, machaca. qué leches ha sido esto. Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Seguro que hay más dentro. ¿Eh? ¿El espectáculo? El edificio entero está en llamas. Tengo que darme prisa. Rehenes, toca ponerse a las vidas. ¡Qué os parece? No, estás ¡No! estás a mi altura. Eres increíble. ¡También! ¡Poneros a salvo! ¡Vamos! ¡Nudo doblante Ya van bomberos y ambulancia. ¿Tú cómo estás? Qué noche tan movidita. Voy para allá con el disco duro de Langston. Por fin.